vengo enojado Adrián Marcelo fíjate que mucha gente me estuvo escribiendo a lo largo de este par de años que he estado de alguna forma hibernando y me decían mira hay un cuate que está haciendo lo que tú hiciste eh, haciendo chistes eh, que tú hiciste y me parece bien, creo que cada quien tenemos nuestro turno para triunfar, yo tuve el, mi tiempo, estuvo padre pero ahora me llama mucho la atención esto que están haciendo de las luchas y nada más quiero decirle a toda la gente que nos ve Nochecita y un servidor Fuimos los primeros en hacer luchas de manera seria Vendiendo tramas con luchadores profesionales Y si bien no tuvimos nunca el apoyo de la televisora como sí lo tiene Adrián Marcelo Logramos cosas increíbles como hacer una lucha en vivo a las 12 de la noche A la medianoche llenamos las instalaciones de Azteca Bajío Que era donde yo trabajaba y Azteca Bajío sí nos apoyaba mucho, nuestra televisora nacional, nada, no le quedamos bien porque éramos demasiado irreverentes, demasiado respetuosos, demasiado desmadrosos, y bueno, nos tuvieron ahí. Así que hoy quiero decirle a Adrián Marcelo y a todos los que nos ven en Monterrey y en todo el país, aquí en Bajío lo hicimos primero, y yo antes lo hice primero en Durango, y te voy a llevar a la escuela Adrián Marcelo, quiero que veas todo lo que logramos con cero apoyo y cero presupuesto. Arriba el Bajío. Me emociona mucho el momento que está por llegar, tenemos siempre siént, siént, aquí mira, aquí para que tú veas ahorita los videos, oye Bobby Lee, eres sin lugar a dudas una leyenda de la lucha libre mexicana, de León, de Guanajuato, ¿cómo estás? Pues muy bien, agradecido de que me hayas invitado a tu programa. No hombre, pues el honor es todo nuestro de veras, Bobby Lee hay tanto de qué platicar de tu carrera, de tu historia, pero vámonos rápido a lo, al momento cumbre y luego abordamos todo lo demás. Perdiste tu tapa, la máscara, con el santo. Sí, en el Palacio de los Deportes en 1978. Mira, ahí nos está viendo muy enojado uno de los luchadores. A ver, ¿Quién es él, el de rojo? ¿Quién es él? Este muchacho ya es una persona con bastante Adulta. experiencia. Ajá. Es rudo. Ajá. Su nombre es Infernal. Oh, Máquina Ay, Infernal. ¡Ay, Máquina Infernal! Pues sí se le ve, mira. Parece y luego que... el enmascarado, de, el, el de atrás, ¿quién es? Este señor, pues eh, ya también tiene sus... Tiempo de experiencia dentro de la lucha libre, ah. él lucha con el nombre de Abagor. Abagor. Ay, parado el muchacho. Y luego el de Gris. El de Gris quién es. Eh, sigue Scud, Scud el misil humano. Y atrás de él está Arlequín, un nuevo una nueva promesa. Una nueva promesa de la lucha libre leonesa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, carnal? A ver, a ver, a ver, espérense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, güero? A ver, ¿Qué es eso? ¿por qué se meten aquí? Tranquilo, espérense, tranquilos. Carnal? A ver, espérate, no sé ni dónde qué vienes, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué? Pues es que es mucha agresión hacia la lucha libre No creas ah. que porque estás tú hacia las cámaras, quieras que me vas no a, trar, a querer opacar a mí no, Estamos cotorreando, estamos cotorreando buena onda tranquilo, cotorreando? tranquilo, tranquilo Tranquilos, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Qué es eso? Oh, ¡Ey, no, eh, tranquilo! ¡Cuidado! ¡Hombre! ¡No, Babil, no! Tranquilos, tranquilos, hombre Alguien se apaga. bueno, pues venimos una vez más a insistirte que por favor esto se tenga que arreglar pues de una manera más pacífica que a lo mejor a través de la cámara ya sin tener que ver a Rolando pues le pidas una disculpa por lo, porque a muchos nos hiciste pasar un muy mal rato ¿no? con ese pleito. Pues mira, para empezar ya te vuelvo a repetir ante la cámara este, en donde quiera, en un ring. Yo le puedo pedir una disculpa arriba de un ring para empezar. Él se está burlando de mí, ¿por qué? Porque para mí la lucha libre es todo. Para mí la lucha libre es todo. ¡No, corre! ¡Solo! ¡Solo, corre! ¡No! ¿Qué está pasando? ¿A vos creías que no más tú a venir a mi casa a molestarme? A ver, ¿qué pasó? ¡Qué pasó! ¡Ánimo, ánimo! Perdi una vez. ¿Qué pasa, güey, otra vez? A ver, a ver, a ver, ¿usted? ¿Es cool? A ver, ¿qué? Nosotros sabemos que la máquina la regó. Lo único que queremos que sepas es que nosotros estamos contigo para apoyarte en todo lo que puedas hacer con él. Nosotros sabemos que estás en un programa de cotorreo, payaseando, si la máquina se lo tomó muy personal, es su bronca Nosotros sabemos trabajar Somos profesionales Y en lo que tú quieras hacer con él Nosotros te apoyamos Un aplauso ah. para estos muchachos que yo sí creo saben. que Yo creo que ya no es necesario Pero gracias Gracias Vamos De compas Gracias Yo creo que la máquina ya Con ese sillazo ya se va A tranquilizar Pero gracias Digo qué bueno Porque qué bueno. para que la gente entienda Que no todos los luchadores Nomás Venga. están locos Y se alocan ahí Así que bueno Pues muchas gracias no, no, ¿Tú eres Scoot? Scoot y tú eres Arlequín. Arlequín. Muy bien. Bien, ¿Ya ves? No hubo mucha bronca. ¿Qué? Tengo lo que decirte. Ay, perdón. Tienes una llamada muy importante. ¿Una llamada? Sí. Bueno, Arlequín. buenas noches, buenas noches a todo el público. Este, pues han de saber, este, soy ah. el mejor, el mejor, el mejor rudo de León Guanajuato, máquina, máquina infernal. Ah. Y Rolando, lo que tú hiciste, sabes que no es de hombres. Atacar por la espalda, pues la verdad, este, me admira, me admira este. Pero igual, yo soy rudolfo No, pero... yo no te admiro, yo no te admiro. Y tú me atacaste mi descuidado porque yo tenía el micrófono así y sopas. Pero bien que cuando nos fuimos a corte nos dimos aquí los, unos buenos cates. Sí, pero, pero mira, sabes que este, lo único que no sé que tienes allá a tu lado derecho, esas dos niñitas que se llaman Scud y Arlequín. el de del derecho está Tania, es niñita y se llama Tania. Ah, ¿Y ellos qué? ¿Cómo ven, eh? <risas> no, pues mira, yo nomás te quiero decir que te prepares, que te prepares. Te doy 15 días, 15 días... Para que en verdad veas que la lucha libre la lucha libre es real y te voy a acabar y vas a acabar como una niñita llorando y no se va a quedar esto así. Va, no te raquís. En 15 días. Hijo. No te raquís, mijo. En 15 días nos Todavía vemos. Vale. Me ayuda, ¿no? Vámonos pues. En 15 días nos vemos, Ahí está el reto. En 15 días nos vemos. Así llegamos al final de APA Nochecita. Gracias. Buenas noches. Ya se fue, güey. Ya párate, pues. Párate. Uf. Ese día y el, y el día después estaba así como bastante adolorido. ¿no? Pues vamos a ver el entrenamiento que, que la verdad nos están haciendo el favor aquí de, de, de enseñarnos aquí los maestros. Vamos a verlo, vamos a verlo.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 el miércoles, vamos a ver de cómo nos toca. Mientras tanto, chicos, muchas gracias por venir a Panochecitas. Gracias. gracias, gracias por invitarnos gracias. y que no se pierdan mañana en Celaya o Diamándonos y el viernes a la Martín, aquí en Guanajuato, en León. León. Ya, chicos. ¿Cómo ven los de la lucha? ¿Cómo es lo que me voy a pelear? Pues que entrenes bastante, que le eches ganas y si no te van a partir la cara, yo creo. Pues, y es que son reglas de lucha libre, yo no sé. Pero, chicos, Guanajuato los quiere. Guanajuato... Allá, yeah, ay, ay, ay, ay, el Benja ya está con las fans Vamos a ver Mira nomás Hay una que dice aquí, ay, ay, ay, ¿por qué? Ay, yo, yo. ay. ay muchachitas, qué van a decir Ay, ay, ay ¿Qué van a decir sus padres Allí en sus casas, muchachas? Ustedes de acá de mano larga Qué bárbaros Ya nomás Ay, güero, pon orden ahí Señores, señores, a ver, ¿quién está ahí? Ay. Ahí vienes, ahí vienes. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Otra vez. A ver, tranquilo. A ver, de una vez te digo ya. A ver, Va a ser el miércoles. Con las reglas de lucha libre. El miércoles. Ya estamos aquí. El miércoles. El miércoles ya quedamos. Saquen este hombre. Saquen a este hombre de aquí. ¿Otra vez? ¡Mijo! ¿Qué es eso? ¡Ay! A ver, a, a, a, hagan algo. ¡Ambra nochecita! La lucha, ¡La lucha está lista! Póngase serio, señores. Rolando se lo sacude perfectamente. Lo manda a la lona. Y Rolando viene con el juego perfecto. En las tijeras. ¡Ah, ¡Oh, caray! Esto no se... ¡Eh, qué pasó! Ya empezaron las rudezas de estos tipos. Yo no pensé que fuera a suceder esto, pero están masacrando al buen amigo Rolando, ya que los dos rudos están atacándolo. Ah, mira nada más. No culpes a la noche. Mi... Viene con el sillazo, máquina infernal. A dormir, se ha dicho. Oyuki, por favor. Diga, en japonés, señor Alvarado. Nibes, por favor. En la la espaldas a los están aterrizando. Tranquilo, máquina. No, no, no. Tranquilo, máquina, por favor. La misma receta. Tómala. Eh, eh, oyuki, por favor. Háblele en japonés a Oyuki. ¿Ves lo que te estaba diciendo de los réfres. Hay, hay referes que no son justos, es el caso de este fulano Sufriendo con la rudeza de Máquina Infernal Un golpe al buen Rolando, y mira que es de barrio Y no es que más mi amigo Edgar, ahí lo y tienen Si hay una equivocación por aquí por parte de Abagor La equivocación llegó, y escuda ahora surte a Máquina Infernal Arlequín surtiendo con izquierda, con derecha, golpes al pecho, sillazo Sillazo, nomás a la cámara, no Arlequín por favor porque Paquito no la cobra en dólares y en euros en una de esas. Pídele perdón, máquina infernal. ¡Ah, le besa las botas! ¡Mira nada más, mira, mira oh. nada más lo que está pasando ahí! Y Rolando está encendido. viene enojado, señores! Se comienzan a repartir. Tato recibe Rolando también. Cuidado que viene Tato. Se lanza. ¡Perfecto! Zona Boscosa termina siendo zarandeado. Permiso para volar, Arlequín. perfecto, escud misil, humano. La gente se engancha y pide a Rolando. No escucho la voz de la afición, Rolando va a la segunda, Rolando va a la tercera. El cuento de Oyuki, Rolando vuela, toma. Se abrieron los cielos amistosos, zona boscosa, Rolando. Rolando, Ávila hace contacto, Paul, señor Movilí. Foul, señor Movilí, Rolando toma justicia, Oyuki, cuéntele, cuéntele, Oyuki, uno, dos, tres, cámara, pivote y ring, vámonos, se acabó esto señores, se acabó esto, Rolando saca la lucha, parece con foul o no con foul, pero saca la lucha, es el ganador. Que puedes andar haciendo faules y ganar como si nada, madre, Ya dijo no, la gente madre... que sí. Está bien. A ver si es cierto, que tiene muchos pantalones. Ahorita, cabellera contra cabellera. No te ganas el apodo del tipo más rudo de la televisión nada más, porque sí, ¿no? Ay, qué buenos tiempos, qué buenas luchas, qué buenos momentos con ese programa. ¿Quién sabe? Tal vez algún día se me quiten las ganas de salir del encierro. ¿Y quién sabe? Tal vez vayamos a multimedios a e invadirlos. O tal vez regresemos a YouTube. ¿O quién sabe? ¡No los escucho! ¡Uh! Vive en una piña debajo del mar. Su cuerpo absorbí sin estallar. El mejor amigo que podré desear. Y como un pez es fácil robar, Dos Bob es. ¡Él es Bob! Bob es, ah. El aplauso para todos ustedes. Inapuato, Guanajuato, México.